El título del webinar uh, es Cómo leer el gráfico de order flow. Os doy la bienvenida. Uh, en, en este webinar uh, resulta que la frecuencia de los webinarios que damos desde el MAGFX es más o menos uno por año. <ríe> Así que eh, os doy la bienvenida eh, y, y simplemente deciros brevemente de lo que vamos a el contenido que vamos a dar en este webinar uh, y la, la ruta de, de trabajo. La duración aproximada es de una hora. También depende, depende, va a depender de vuestras preguntas. Vamos a empezar primero, bueno, nos vamos a presentar. Y luego los contenidos que vamos a ver a continuación es uh, el precio, cómo se forma y por qué fluctúa el, el precio en los mercados financieros, luego cómo interactúan órdenes, Qué tipo de órdenes hay, cómo interactúan entre ellas, cuál es el mecanismo de cruce de órdenes. Es, digamos, el conocimiento fundamental para poder leer, interpretar el gráfico de Order Flow. A continuación, pasaremos, eh, nos gustaría daros un par de ejemplos eh, prácticos de nuestra operativa, de ejemplos más recientes del mercado. Y al final, pues responder eh, dudas y preguntas. Pues bueno, eh, un saludo a todos, chicos y chicas eh, que veo alguna por aquí eh, siempre discretas en el trading y esto es una actualización de cómo leer el gráfico de order flow bueno un contenido en formato webinar eh, que tenemos publicado en youtube del año 2015 bueno no es por nada nos lo habéis dicho en varios comentarios y aprovechamos bueno que el guiri de eric ya habla mejor el español eh, para que este contenido sea un poco más dinámico Precio, órdenes, casos prácticos y rueda final para responder a preguntas y respuestas. Ya nos va llegando algunas por aquí. Vale, eh, evidentemente este contenido es de información básica. Puede ayudar a usuarios avanzados a refrescar un poco la memoria, pero eh, tenemos otros contenidos avanzados en el canal de YouTube. Y vamos a, a hablar de nosotros rápidamente, Eric y yo, que vamos a estar... En este webinar, eh, hablaros un poco sobre Eric, aparte de ser el CEO del proyecto de Armaga FX, quienes lo conocéis, eh, ya sabéis que se ha diferenciado por ser el pionero en informar pues lo que es el público hispanohablante de lo que era hace años un gran desconocido, ¿no? el Order Flow. Ella dijo en el año 2014 que el Order Flow era el microscopio de las velas, esta poderosa herramienta para poder leer el. el lo que es el volumen sobre el gráfico, una gran trayectoria eh, como inversor en los mercados y también como persona, es de decir, del cual os puedo asegurar que siempre tiene los pies en el suelo una persona cercana y como operador, al transmitir los conocimientos, eh, le veo siempre constantemente tratando de comunicar la información de su operativa de la forma más sencilla y clara posible eh, lo que es sin ambigüedades. Cualidades naturales, eh, puedo hablaros de él, buen observador, analista, gestor del riesgo, al mismo tiempo unido a una virtud que no puede faltar en, en un operador, que es la ambición por mejorar, por crecer, eh, profesional y personalmente, o por querer ir siempre un poco más allá. Características que precisa un operador y que a, a Eric le surgen de manera natural. Bueno, y como no puede faltar la otra mitad del proyecto Armagedex, Fx, otro uh, ponente de este webinar, Claudio Alcaraz, uh, operador a tiempo uh, completo que uh, tras eh, que cuando le conocí en 2000, es que no me acuerdo qué año era, pero desde entonces eh, mi operativa, uh, bueno, esta persona me ha revolucionado desde cierto punto de vista mi operativa, por, uh, porque si no, si no conocéis a Claudio por su forma de, de ver y analizar el mercado, por su, forma de, por su estrategia que él uh, usa para especular los mercados financieros. Eh, que no conocéis a Claudio es una persona uh, que domina tanto la herramienta order flow como hace lectura de profundidad de mercado, ¿vale? Una herramienta que uh, para, muchos toda, para muchos todavía queda total, totalmente desconocida Vale, y, como os dije, para mí era, era un gran añadido en mi operativa de conocer cómo a Claudio realiza esa información, de cómo él opera mirando eh, la, el, la, la otra mitad de las órdenes, ¿no? las órdenes eh, pasivas que forman parte de profundidad de mercado. Eh, también vamos a hablar un poco de, de, de este tema en el webinar de hoy, un poco por, en, por encima. Además, eh, es eh, formador forma parte del equipo de Armagedfx desde 2017 eh, y yo no puedo estar más orgulloso de que acepto mi invitación ¿no? y que junto al día de hoy trabajamos juntos compartimos nuestras operaciones nuestros resultados nuestras victorias nuestros fracasos juntos y uh, con, con mucho gusto pues es otro ponente de nuestro webinar de hoy en el eh, en la sesión de hoy, Elio, eh, pues esperamos uh, daros uh, nuestra, explicaros ¿no? nuestra visión de los mercados financieros, uh, explicaros mmm, cómo operamos, cómo analizamos eh, los numeritos ¿no? del gráfico de order flow y esperemos que esa información y contenido que hemos preparado os van a ser de, de gran utilidad. Vamos a empezar por el precio. Vamos poco a poco, de menos a más, ¿vale? centrándonos primero en el precio y dentro de lo que es el precio vamos a trabajar dos puntos eh, que consideramos importantes. Por un lado tenemos las zonas de equilibrio y desequilibrio y, y por otro lado veremos rápidamente cómo se forman los precios o, o, dicho de otro modo, cómo se fijan los precios, pero de, de un modo que podamos mm, entender de forma sencilla. Eh, cuando te lo explican de esta forma tan básica, eh, se entiende todo mucho mejor. Hablaremos un poco más de la oferta y la demanda, que en nuestro caso, el mercado de futuros, hablamos de las mismas variables, oferta y demanda, pero aplicadas a lo que es un instrumento financiero. Como os estaba comentando, por un lado, zonas de equilibrio y desequilibrio, y por otro lado, eh, cómo se forman los precios. Hablamos de zonas de equilibrio y zonas de desequilibrio. Cuando los inversores tienen mucho interés en vender, es decir, que al mercado le entra mucha oferta y tiene poca demanda, el precio tiene tendencia a caer, donde vemos un desequilibrio hasta despertar el interés comprador. Y cuando los inversores compran, si al mercado le entra mucha demanda y tiene poca oferta, el precio tiene tendencia a subir, entonces vemos un desequilibrio hasta despertar el interés vendedor. Por otro lado, hay momentos en que esas dos líneas se cruzan, la oferta con la demanda. El precio se encuentra en un equilibrio, ambas partes están de acuerdo con el precio establecido, el producto tiene el precio justo y se dispone en ese equilibrio. ¿Por qué hablamos de zonas de equilibrio y zonas de desequilibrio? Porque bajo nuestra opinión consideramos que es mejor identificar esos movimientos de desequilibrio, de un impulso a favor o una tendencia, a diferencia de estar buscando entradas en, en las zonas donde vemos un equilibrio, como os estoy mostrando en el gráfico que tenemos en pantalla. ¿Eh? ¿Por qué lo consideramos mejor? Principalmente por las distancias de riesgo que se asumen frente a las posibilidades de recorridos o de beneficio potencial en una operación. Tener un sistema que opere a favor de desequilibrios o tener una operativa centrada en aprovechar los recorridos que nos aportan los movimientos de desequilibrio es igual a elegir los mejores ratios frente al riesgo que se asume y eso hace que con menos operaciones se puedan sumar mejores beneficios a la cuenta. Eh, veamos este gráfico que tenemos aquí del crudo antes de esa caída reventida sin Twitter de Donald Trump. Eh, para analizar esas pautas de consolidación del precio cuando entra en un equilibrio donde se consolida en un lateral y una vez se inicia el desequilibrio, rompiendo el equilibrio el precio entra en tendencia hasta que de nuevo encuentra una zona de consolidación o de equilibrio. So son unas pautas que se repiten una y otra y otra y otra vez en los mercados financieros donde se pasa de un ciclo comprador a un ciclo vendedor. Podemos verlo en un gráfico con una temporalidad mayor, esto es un gráfico de H1, o podemos verlo en una temporalidad menor, cómo se repiten estas pautas. No, no hay un activo que suba o que esté bajando de forma indefinida. El precio necesita de esas pausas oportunas para estar consolidando los movimientos. Traemos esta conclusión porque es el secreto que marca la diferencia de un operador a otro. El arte de fluir a favor de un movimiento y tener una operativa definida para poder identificar y maximizar esos recorridos, lo que es fluir a favor del movimiento, de la corriente, en vez de pensar en que se está agotando, en ponernos en contra. Esta práctica operativa no solo vais a sufrir menos en las operaciones, es decir, va a facilitaros la vida operativamente hablando, sino que con el tiempo los resultados os dan eh, la razón. ¿Y, y, ¿Y cómo es esa pregunta? ¿Cómo, cómo se fijan los precios? Eh, nos da pie para ir a este segundo punto basado en el precio, donde hablamos con un poco más de detalle de la oferta y la demanda. Mira, olvidémonos de lo que es el gráfico eh, que hemos elaborado. Vamos a ejemplos, digamos ejemplos de calle, haciendo una pequeña comparación, un símil, con los mercados financieros, tú quieres comprar una fruta, se te ha antojado una fruta, un tipo de fruta que casualmente ahora se encuentra fuera de temporada y, y ya sabes bien de antemano que al estar fuera de temporada, al comprarla, el precio que va a tener va a ser superior al que tiene normalmente esa fruta en plena temporada. Estará cara porque hay poca oferta disponible, el precio sube para la demanda, lo que es igual. La misma fruta comprada en plena temporada la vamos a encontrar con mucha más oferta disponible y el precio buscará la demanda reduciéndose. De hecho, no, no es un secreto, constantemente se están fijando los precios de los productos, de los servicios que utilizamos en la vida cotidiana. Otro ejemplo, eh, podríamos hablar del pescado, un pescado que acabamos de comprar hoy para cenar, el que ha empezado a negociarse en la lonja antes de incluso llegar a a lo que es el supermercado. En nuestro sector, los mercados financieros, la demanda la interpretamos a través de los operadores que manifiestan comprar ese activo y la oferta con los operadores que quieren venderlo. Y del mismo modo es igual a, a la comparativa que acabo de hacer. Así es, como vemos, se forman tendencias o corrientes de intenciones con un mismo sentimiento, una dirección, tendencia dominante compradora alcista o tendencia dominante vendedora bajista. La oferta, cantidad, demanda y precio eh, son esos factores que fijan el precio. Sucede en los mercados financieros y, como he dicho antes, en cualquier área de nuestra vida. Es así desde el momento en el que se tuvo la necesidad de fijar un valor a las cosas. Saca cualquier producto, el que quieras, al mercado y, y no te preocupes, pone el valor que quieras, que el propio mercado se va a encargar de fijar su valor real. Dicho esto, vamos a pasar a la parte dedicada a las órdenes. Sí, Claudio, y tu explicación me ha recordado un, un, un ejemplo, lo de oferta y demanda, ¿no? que es desproporción cuando hay poca oferta y mucha demanda. Un, un ejemplo de, de, de mi infancia, que es, podríamos decir que es como comprar... Fresa en Ucrania en invierno. <ríe> Hay muy pocos. Es muy cara. Me, chicos eh, y chicas, los que estáis eh, en vivo con nosotros en el webinar, podríais por favor, poner el símbolo de más? Si esto se entiende de cómo se fija el precio de un producto, un subyacente, hablando de los mercados financieros, en función de la oferta y la demanda. Esto es muy importante entenderlo antes de empezar a, a, a operar no antes de uh, antes de pasar a analizar gráficos de bueno incluso gráficos de veras ¿no? veo muy pocas sim, simbolitos de más ¿eh? necesita necesito más es que Somos 100 personas y me han contestado como dos o tres personas y no puede ser los demás que estamos durmiendo vale otro tema que uh, queríamos explicaros eh, son órdenes. Ahí existen dos tipos de órdenes, órdenes pasivas y órdenes activas. ¿vale? Podemos comprar o vender tanto con órdenes activas como con órdenes pasivas. Y saber la diferencia entre este, eh, eh, estos tipos de órdenes es súper importante. Os voy a poner un ejemplo también de la vida cotidiana para que eh, tengáis claro cuál es esa diferencia. Imaginaos que mmm, quiero comprar el coche. Eh, acabo de encontrar un nuevo empleo y la oficina de la empresa que voy a trabajar queda muy lejos de mi casa. ¿vale? Entonces me urge comprar el coche porque resulta que eh, me llama el jefe y me dice que tengo que empezar en dos días ¿no? o la semana que viene. Entonces en este caso me urge la compra del coche, ¿verdad? Haciendo, eh, haciendo este símil, os voy a poner el ejemplo de. Un operador que hace, que coloca en la bolsa una orden de compra-mercado, a ¿vale? Una orden activa de compra, en el caso de ¿no? comprar el coche porque tengo que ir al trabajo mañana o uh, necesito dinero para ayudar a un familiar y quiero vender mi coche ¿no? porque es algo urgente. Eh, entonces, eh, estos, este símbolo os lo doy para que entendáis que un operador que aplica una orden de compra de venta a mercado, es decir, con otras palabras, aplica una orden activa, es una persona que tiene necesidad de comprar o vender por el precio que sea, porque tiene una urgencia. Eso se entiende? ¿Me podéis poner un 5 por el chat si esto se entiende? Mientras tanto, sigo. La otra parte, órdenes pasivas. Sí, voy a seguir con el mismo ejemplo. ¿No? Eh, Quiero vender mi coche y comprarme uno nuevo, ¿no? Quiero vender el viejo y comprarme uno nuevo, ¿vale? Pero no me, no es una venta urgente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que puedo hacer es ir a mil anuncios o otra página web donde la gente pone anuncios, ¿no? Sobre compra-venta de, de cosas y poner un anuncio que, vendo mi Lamborghini por mil euros, ¿no? Por dos mil euros. No me urge la venta, ¿de acuerdo? Yo voy a este sitio y pongo mi anuncio, ¿vale? Y bueno empiezo a empiezo a negociar, ¿no? Me empiezan a llegar ofertas de compra, entonces yo, en este caso, haciendo el símil, como si fuera un operador que ha puesto una orden de venta pasiva, una orden limitada, una sell limit, ¿vale? De misma de la misma manera puedo poner una orden limitada de compra, si no me urge comprar el coche, un producto o un un contrato de futuro no puedo colocar una orden pasiva de compra y en cuanto hay un uh, uh, hay un compañero no hay otra persona que quiere comprar no quiero comprarme este coche o um, si yo vendo el coche pues mira me lo quiero comprar entonces pues hay trato no cerramos el acuerdo hablando de los en términos de mercados financieros si yo coloco una orden pasiva de venta y viendo un comprador, significa que esa transacción se realiza. ¿Me podéis poner un 7 por el chat? Si esto ha quedado claro. o de ¿Cuál es la diferencia entre aplicar una orden activa, o con otras palabras, comprar o vender a mercado, o aplicar una orden pasiva? Limit. Buy o sell limit. El que no ha entendido la, la, esa explicación, que me ponga por favor el símbolo de menos por el chat. Las órdenes activas son las, son, son las agresivas, ¿correcto? Podemos decir activas o órdenes agresivas, como queráis. Ahora bien, uh, es importante que entendamos cuál es el mecanismo de cruce de órdenes. Para que exista una negociación, siempre debe haber dos partes contratantes. ¿De acuerdo? Si yo quiero comprar eh, un coche, entonces tengo que ¿no? encontrarme con el vendedor. En este caso, se realiza la transacción. ¿Verdad? La misma situación, la misma explicación podríamos dar sobre cómo se cruzan las órdenes en la bolsa. ¿vale? Una orden activa se cruza con la orden pasiva. ¿De acuerdo? Imaginaos, aquí en la columna de la izquierda pone buy es igual que ask. ¿No? Muchas veces, supongo que habéis oído hablar que las órdenes de compra a mercado se marcan por ASK, ¿no? O con, con, con, la, con el color verde. Lo que compras normalmente es color verde, ¿no? Corresponde al color verde. Y ventas normalmente color rojo, ¿verdad? Vale. ¿Qué ocurre? Que una orden activa se cruza con la orden pasiva, ¿no? Entonces, si yo me pongo del lado de la persona que compra... Entonces, aplico una orden compra a mercado, no aplico una orden activa, ¿de acuerdo? Y entro en compra. Pero por el otro lado está el vendedor, ¿verdad? Que me está vendiendo. Entonces, esa transacción, esa transacción entre un comprador y el vendedor se realiza por ask y sale en la cinta y en el order flow como ask, ¿vale? Una compra activa se cruza contra la orden contraria, que sería venta limitada, y sale como ask en el gráfico de orden flow. Orden activa contra orden pasiva. ¿no? Una orden activa de compra se cruza contra orden pasiva de venta. Y sale como color verde. ¿Vale? Bien. Hablando de órdenes eh, activas, sell. Si yo quiero vender... Entonces, aplico una orden de activa, de venta. no Le doy en la, en la plataforma el botón de venta a mercado. Y esa transacción saldrá por la cinta, por tanto en el order flow, como bit. ¿no? Si yo estoy entrando en venta, si yo he entrado en venta, entonces bit, color rojo. no. Ventas siempre es el color rojo. Pero por el otro lado no está el vendedor que me está comprando este contrato, no o X contratos que estoy vendiendo. Entonces, mi orden de venta activa se cruza contra una orden pasiva de compra. Y esa transacción sale BIT. Si es venta, siempre sale BIT. Exacto. Facundo está preguntando. Esas órdenes límite están esperando a ser ejecutadas. Efectivamente. Órdenes activas eh, son las órdenes que ponemos nosotros ¿no? a mercado. Y órdenes pasivas son las que están esperando en la cola a ser ejecutadas. Pues sí, lo mejor es eh, irnos a gráficos, pero como pequeño detalle o apunte que podríamos hablar de las órdenes activas, son las que imperan, son las que inician la negociación. Y, y como dato, como dato eh, cualquier indicador que usemos en la plataforma eh, cualquier tipo de indicador que nos esté mostrando la información del volumen nos va a dejar estas órdenes activas plasmadas sobre el gráfico. Quedaros con esta parte de las órdenes pasivas. Bueno, a mí me encanta, es mi pasión, lo del tema del de mapa de liquidez, las órdenes pasivas y demás. Eh, porque vamos a algún ejemplo eh, sobre el gráfico. Fijaros eh, esta zona, por ejemplo, que teníamos un interés de comprar en ese nivel. Estábamos viendo en el gráfico de antes, ¿os acordáis? Las órdenes pasivas, eh, las órdenes de compra pasivas, no se ven reflejadas en el gráfico, se ven las que imperan, que son las activas. En este caso, todas las órdenes de compra eh, pasiva son mostradas como bid. Y aquí podemos ver una zona donde se veía ese interés en comprar, en una operación, cómo han entrado una gran cantidad de órdenes, BID, son ventas a mercado y nos ha dado la señal para poder entrar dentro de esa operación. Porque esta gran cantidad de venta que tenemos en el gráfico no ha sido capaz de desplazar el precio acorde a la intención, ¿no? acorde a su ejecución. Teníamos esta zona eh, para tomar la entrada y esta era la zona de riesgo y os voy a explicar un poco más también porque tengo puesto el gráfico del delta donde algunos eh, nos comentáis mucho a través del correo y demás eh, que trabajáis sobre las divergencias del delta y eh, mirar qué divergencia más bonita tenemos aquí en el momento de la entrada para dar la operación y tener un riesgo y enfrentarnos a, a todo este movimiento que estaba viniendo en venta. Y, y la pregunta sería... ¿De dónde viene ese nivel, no? ¿De dónde viene... ¿De dónde estamos tomando como referencia este nivel? Fijaros en este punto de aquí, donde ha sido una zona en la cual el precio ha salido disparado, de forma alcista, eh, consideramos que el volumen es el motor eh, que lleva a cabo el movimiento del precio y fijaros en esta zona de aquí qué interesante es cuando extendemos un perfil de volumen y vemos dónde se queda alojado ese volumen que luego posteriormente lo que ha hecho ha sido un buen impulso alcista y determinante era en este punto encontrar de nuevo los compradores para luego poder aprovecharnos nosotros como scalpers, hablo en el caso en concreto que estamos trabajando, aprovechar este movimiento, este impulso que hemos tenido en el nivel y poder tomar esa operación de compra. Como vemos que ese esfuerzo vendedor por tratar de ir abajo tras la concentración que teníamos, la zona de equilibrio previa, con ese perfil de volumen, eh, esos compradores se han reactivado, primero de forma pasiva y luego el Delta nos está indicando de forma activa ese movimiento para poder aprovecharlo. Eh, Claudio, aquí por el chat preguntan, ¿las órdenes pasivas no salen en el gráfico de order flow? Las órdenes pasivas no salen como tal en el gráfico de order flow. Las órdenes pasivas son el cruce de las órdenes activas, son su contrapartida. En este gráfico de order flow vemos esas ejecuciones a mercado. Entendemos, entendemos los que estamos trabajando con order flow, que esas órdenes de venta necesariamente se cruzan con unas órdenes de compra pasiva, porque es así, es su naturaleza, es como funciona la bolsa. Pero para verlas, el mapa de liquidez. Eh, sí, Facundo, las órdenes límite aparecen en el Bookmap, exacto, uh -huh. pero no, no, os no os compliquéis tanto la vida, de acuerdo, lo que vemos en el gráfico de Flow son únicamente órdenes activas, vale, que es cierto que es solo la mitad de las órdenes que, que hay, ¿no? pero eh, es más que suficiente para tomar decisiones operativas, luego si queréis afinar más las, las entradas, si queréis fijar mejor los objetivos, una vez estéis dentro de una operación, eh, ya podéis ir a otras herramientas, ¿no? A profundidad de mercado, etcétera. Pero creemos eh, que con el order flow ya es, es más que suficiente ¿no? para uh, tener, esa, uh, tener esa, estas entradas cirujanas. Eh, Luis pregunta... ¿A mercado o a stop? Yo entiendo que estás hablando, Luis, de estas órdenes de venta. En cualquiera de los casos, eh, no me importa. No me importa. Me ha dejado un volumen residual que puedo aprovechar. Las órdenes pasivas también se pueden retirar sin llegar a imprimirse. Órdenes de engaño. Sí, Lisette, así es. Existe mucho spoofing. Aunque está prohibido, eh, en esa práctica lo vemos muchísimo. Además, hay trucos para... No, no retirar esas órdenes, sino desplazarla a niveles donde el precio no va a llegar, con lo cual eh, se puede hacer ese spoofing. Pero, ¿para qué estar contemplando eh, una posibilidad o un escenario antes de que suceda? Eh, veamos ese escenario cuando se produce realmente y a partir de ahí tomemos las decisiones. Eh, os, quería, os queríamos también eh, compartir una una operación es una operación que hice la semana pasada, si no me equivoco. Eh, la vamos a ver en, en, en, en grabación, ¿vale? La vamos a, a analizar en detalle. Como veréis, es una operación scalping muy típica. Eh, está basada en la lógica de la lectura de order flow, ¿vale? Y me gustaría que mientras iré explicando la, la entrada, que veréis es muy, muy, muy cortita, eh, si os surge alguna duda o pregunta, me la, me la ponéis por el chat, ¿de acuerdo? Mientras tanto, yo ejecuto y, y podemos ver la, la ejecución, ¿ok? ¿Qué tengo en el gráfico? Tengo el gráfico de order flow, tengo a este indicador que se llama Order Flow Indicator, es un indicador de la plataforma ATAS que me muestra transacciones que se cruzan en tiempo real. ¿no? Si sale aquí una, un círculo Uh, de color verde, ¿esto qué quiere decir? De hecho, una pregunta para todos. Este círculo que sale aquí, de color verde, ¿qué significa? Es el contenido que ya hemos dado anteriormente en este webinar. ¿Qué son? Son órdenes pasivas, son órdenes activas, compras, ventas, ¿qué son? Son órdenes activas de compra, ¿no? De acuerdo, estos circulitos rojos significan con el numerito, con el numerito dentro, ¿no? Me, la plataforma me muestra exactamente la orden y el precio, por supuesto, en la que se ha ejecutado esa transacción, ¿vale? Eh, ya como veréis, es un indicador que, bueno, bastante, bastante visual, ¿no? Y que mm, muestra información, esos datos en tiempo real. Eh, ahora no es el caso, pero si ahora aparecer alguna orden grande, veréis que eh, también el tamaño va a ser distinto, que las, esta bola va a ser más grande. Si entra alguna orden importante, bueno, como aquí, 133 contratos. De hecho, no los he comentado, esta vela es bastante larga, la vemos, bastante amplia. Es eh, la vela de la noticia, ¿vale? Es el inventario de crudo. Esta noticia normalmente sale los miércoles, a las seis y media hora Madrid, ¿vale? una hora después de la apertura. Y no es recomendable estar dentro del mercado cuando sale la noticia, pero eh, sabiendo que los la, la, la, los, eh, las noticias ¿no? siempre traen volatilidad de movimiento en el mercado, siempre procuramos estar atentos en este momento porque muchas veces el mercado presenta buenas oportunidades de entrada, ¿de acuerdo? De hacer una operación rápida, con un riesgo controlado y con un beneficio uno o dos veces eh, superior, ¿no? Uno o dos veces más. Como veremos a continuación, a ver, este, la grabación dura 20 minutos, obviamente no, no, voy a, no vamos a esperar 20 minutos. Vale. Ah, mira, incluso aquí estábamos operando en vivo con, con los alumnos. Eh, acabo de indicar una zona donde el precio posiblemente podría rebotar. De acuerdo, esta zona que acaba de aparecer sobre el gráfico en tiempo real es precisamente este volumen. Vale, este es otro indicador de la plataforma que usamos, se llama Big Trades. Este, eh, este volumen indica uh, que aquí han inyectado un alto volumen de compras, ¿no? porque este eh, círculo también es de color verde. Y fijaos donde que la vela se ha cerrado muy por arriba del volumen. Eso quiere decir que eh, las órdenes de compra, o sea, que, que la, la demanda está fuertemente presionando el precio ¿no? y la vela se cierra en máximos. Me podéis confirmar con un símbolo de más si esto queda claro. Armando, eh, aprovecho un poco la pausa, el nombre del indicador que está mostrando las burbujas con el volumen que va entrando por la cinta, se llama Order Flow Indicator. Vale. Entonces, lo que hacemos como scalpers, como operadores de Order Flow, es precisamente buscar esas grandes inyecciones de volumen, ¿no? esas huellas que dejan operadores institucionales, profesionales, y intentar seguir sus pasos, ¿vale? El, el, la, la idea de usar la herramienta Order Flow no es para hacer que la operativa sea más compleja, sino todo lo contrario, ¿vale? De quitar esa subjetividad de la operativa, de saber exactamente dónde el precio puede rebotar, de saber si hay un volumen motivado detrás de este movimiento de precio, ¿de acuerdo? Aquí vemos claramente cómo la demanda está presionando, ¿no? como las órdenes activas de compra están dominando en el flujo de órdenes y, por tanto, uh, la decisión es, es muy obvia. ¿no? Si hay tantas órdenes a mercado ¿no? que se cruzan y que encima el precio reacciona fluyendo a favor, pues lo que debemos de hacer es intentar no incorporarnos a fluir a favor de, de esa presión compradora. ¿A que sí? ¿Verdad? Entonces, básicamente aquí el volumen nos, no, no, nos, nos deja evidente esta zona donde podemos incorporarnos, aprovechando esa subida en el precio, ¿vale? aprovechando este momentum, este impulso. Entonces, la que lógica de entrada, pues la que estoy dibujando en la, en la pantalla, ¿no? Esperar el, uh, el test de la zona, ¿de acuerdo? Y solo después entrar. Una pregunta para todos. Eh, sabiendo que mm, hay tanta presión compradora, ¿por qué no entrar directamente desde aquí? ¿Quién sabría responderme esa pregunta? O por lo menos quiero que lo penséis. Vale, no hace falta escribir una respuesta, pero por lo menos quiero que, que lo penséis, que paréis a pensarlo. Claro, tal y como os lo estoy explicando, uh, eso es evidente, ¿no? Tengo que comprar comprar comprar si hay tantas órdenes pues comprar no sin, sin, sin pensarlo dos veces en realidad lo que lo que lo que hacemos siempre antes de abrir la operación es pensar sobre el ratio beneficio riesgo de acuerdo exacto R rosmel eh, o sea que la, la idea es la siguiente analizar Dejar de ver la, las operaciones como oportunidad de ganar dinero, que lo es, ¿no? al fin y al cabo lo es, sino empezar a cambiar un poco la mentalidad y empezar a mirar esas oportunidades de abrir una operación eh, desde una serie de parámetros, uno de los cuales es el beneficio y riesgo. ¿no? ¿Cuánto, mm, ¿Cuánto puedo arriesgar en esa operación como máximo ¿Y cuánto a cambio puedo ganar? Si yo puedo arriesgar 150 dólares, pero ganar solo 50, ¿de verdad vale la pena hacer esa operación? No, Es una pregunta retórica, no hace falta que la respondéis. Solo que lo penséis un poco, ¿no? Si pongo el stop loss de 15 ticks, si pongo el stop loss de 150 ticks y a cambio puedo como mucho hacer 50 de beneficio, ¿vale la pena? Pues quizás no. ¿No? Si por lo menos. Puedo hacer uno a uno, es decir, arriesgar 150 y ganar 150. Bueno, esto ya me convence un poco más. Si arriesgando 150 puedo hacer 300, 450, 600, ¿no? Entonces esto ya empieza a tener sentido. Con otras palabras, lo que estoy haciendo es, antes de hacer la entrada, valorar el ratio beneficio-riesgo potencial que puedo tener esa entrada. Y este es un punto de vista completamente distinto a las personas que solo están empezando con el trading y ven que y, y, y de cada operación que hacen ven solo el dinero, ¿no? Como en los dibujos, ¿os acordáis de, eso, de esos dibujos cuando en vez de ojos parecen símbolos de dólares, ¿no? Entonces es eso que primero debemos de mirar eh, si nos conviene hacer la entrada y dónde hacerla, de acuerdo? Tal y como yo estoy planteando la entrada, es, ¿qué, qué, ¿qué quiero decir yo dibujando esa lógica de entrada, ¿no? El stop loss lo voy a poner aquí. La entrada la voy a hacer aquí, ¿no? donde pongo el, el, el, el nivel. Entonces, el, el riesgo que voy a asumir es este. ¿no? Esto va a ser el tamaño de mi stop loss. ¿Cómo es posible que yo, antes de hacer la entrada, no puedo tener tanta precisión, puedo tener uh, tantos datos de saber dónde voy a entrar y dónde, cuánto va a quedar mi stop loss? Porque tengo el dato de volumen. ¿No? Aquí es donde tengo datos el volumen, que me lo indica. No tengo que ni pensarlo. Simplemente mirar los datos que tengo sobre el gráfico y saber ya directamente dónde poner los stop loss. Ahora bien, una vez sabiendo eso, aquí lo, lo acabo de poner, ¿no? <ríe> una vez sabiendo eso, y también de fondo veo que hay bastante presión compradora, pues no lo pienso dos veces, ¿no? Eso es una operación que... Que la, veo, que la veo interesante ¿no? desde el punto de vista de potencial que tiene. El, el riesgo es pequeño, porque yo como scalper no manejo una, una cuenta muy grande, no me hace falta, no yo intento colocar el riesgo menor posible, vale no apalancarme mucho, eh, pero a cambio tener un gran potencial de desarrollo de la operación. Entonces, bueno, esa es la entrada, la acabo de hacer, aquí aparece un triangulito indicándome la entrada, acabo de entrar con un contrato, es el resultado financiero y aquí pon, acabo de poner el stop loss, ¿vale? Es a orden de sell stop. Bueno, ya os digo que la duración de la operación es de 20 minutos aproximadamente. No voy a tampoco ¿no? poner la, la grabación entera, simplemente quiero mostraros eh, los, los momentos claves. Ahora mismo acabo de arrastrar la orden sell stop, acabo de poner el break-even, ¿no? O sea que el, el, esa orden ahora está por encima de mi precio de entrada, así que estoy en cero riesgo. Mi idea es hacer un, un trade muy rápido con un ratio 1-1, ¿vale? Un poquito más. Al final va a ser un poquito más. Esto con los iniciales a 140 dólares. Más es lo riesgo habitual que yo asumo en haciendo operaciones con el CLE, con el futuro del crudo. 150 por contrato, 15 ticks. Y ya buscando beneficios de a partir de pues, 15 como mínimo, ¿no? mejor 30, mejor 45, mejor 60. Vale, ya la operación está hecha. Prácticamente acabamos de ver. La lógica, la ejecución, la gestión y el cierre. Así resumiendo un poco. ¿no? Ese es el gráfico de 60 minutos. Siempre opero con dos gráficos. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia? Eh, ¿Me podéis...? Uh. Eh, me podéis poner eh, símbolo de más en el chat, si os ha quedado claro la explicación sobre sobre la operación. un Símbolo de más, si todo claro, símbolo de menos, si no se ha entendido nada. Vamos a poner todos menos. <ríe> a ver, eh, ¿a qué me llega alguna pregunta? Si queréis te la traslado. Sí, bueno, yo también tengo el chat abierto en la otra pantalla, pero... Sí, sí, sí, bueno, a ver, a lo mejor se me ha perdido. Eh, sí, eh, Claudio, sí, mejor, mejor escoge Es que hay tantas. Es que, Dios mío. Es que, es que hay tantas preguntas que el chat se mueve tan rápido que yo es que no, no puedo ni, ni ver las preguntas. Es que tengo que hacer el scroll aquí para.. Vale. Si el objetivo se sitúa sobre el gráfico de 60 minutos. Eh, depende de la, de la entrada. A veces sí y otras veces no. Para daros un ejemplo de la sesión de hoy, el CL. Eh, yo, en preapertura de, de la sesión, ese es el gráfico de 60 minutos, ¿vale? Para, que, para explicaros un poco cómo uh, trabajamos con el gráfico de 60 minutos. Porque en la operativa uh, trabajamos con dos... De dos time frames, dos periodos. De cinco minutos y de 60. Uf, alguien acaba de dibujar en mi pantalla. Qué guay. Eh, sí. <ríe> yo en preapertura estaba contemplando el siguiente escenario. A ver, este es el POC. ¿vale? Es el nivel eh, POC de la máxima negociación, del máximo volumen negociado de la semana pasada. ¿Vale? El, los, los escenarios que yo estaba contemplando uf, es ruptura sabiendo el contexto que el precio iba de una tendencia alcista yo estaba yo estaba contemplando ruptura del nivel y que vayamos a hacer el test del último máximo vale esto es más o menos como yo estaba como yo estaba contemplando que iba a ser la sesión sin embargo lo que ha sucedido es es lo siguiente no el pop el precio ha, ha respetado el pop es otra otra vez es el Uh, es el nivel que está basado en el volumen, ¿vale? es el dato natural que proporciona la bolsa. No es que sea un indicador que está basado en una fórmula matemática, sino es el dato que proporciona la, la misma bolsa. ¿vale? Trabajamos así con este indicador y nos da los niveles de, uh, de entrada muy, muy, muy buenos. ¿okay? Solo que lo que hacemos es, cuando el precio se acerca a, a dichos niveles ir en el gráfico de order flow y analizar aquí la situación desde cerca, ¿vale? mirando aquí el microscopio, order flow 5 minutos. Como podéis ver, lo que ha sucedido... Aquí los compradores no han podido romper el, el nivel POC. ¿vale? Han intentado hacer la ruptura, pero han sido absorbidos por ventas limitadas. ¿okay? El nivel... Ahora si queréis podemos acercar un poco el. Y esto, claro, si no disponemos del, de los datos del volumen, simplemente aquí hubiera aparecido una vela con una con la sombra superior muy, muy amplia. ¿no? Si acercamos así un poco el, el gráfico, veréis que aquí hay un montón de, de clústeres verdes y ya sabemos lo que significa el color verde, ¿no? Sobre todo mirad aquí. Todas esas compras que no han tenido resultado, esto es una trampa. ¿vale? Esta, toda esta gente se ha quedado atrapada con sus órdenes. Y claro, ¿qué ocurre? Cuando compras aquí, pensando en que el precio a continuación va a romper y seguir y seguir para adelante, y ocurre todo lo contrario, no el precio va y, y la vela se cierra abajo, entonces, obviamente, si tú estás aquí comprado y el precio va en tu contra, pues ya aquí empieza a doler, ¿no? Empieza a doler más y más y más. Y eso es como funciona. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Cómo lo veis, eh, tener el dato de volumen cluster? En vuestra opinión, que ¿sirve de ayuda o todo lo contrario? Confunde más que ayuda. Yo, sinceramente, cuando vi por primera vez el gráfico de order flow y vi todos esos numeritos ¿no? que tiene el gráfico y tantos colores, os voy a ser sincero, ¿eh? me asusté un poco. Y dije, guau, ¿esto qué es? ¿no? <ríe> y esto, ¿cómo, cómo, cómo puedo yo? con toda esa información, ¿no? Cómo interpretarla. Pero realmente lo que, lo que, la gran ventaja, ¿no? Y lo que el dato que podemos extraer del gráfico de order flow no son el número exacto de las órdenes que se han ejecutado en una vela determinada por el precio x, sino ver uh, esa presión de oferta y demanda, no desequilibrio o, por lo contrario, equilibrio entre órdenes activas y pasivas, cómo el precio y cómo el volumen interactúa con los niveles de soporte y resistencia. El order flow eh, trabaja muy bien, funciona muy bien con estrategias de, uh, por ejemplo, de price action, con el, las estrategias de VSA, porque en este... El, el dato de volumen cluster nos da un, un dato adicional de saber lo que realmente ocurre ¿no? en el test de, del nivel que estamos donde estamos esperando el precio para ejecutar la entrada. Y de esa forma pues, podemos ajustar mejor nuestro riesgo, calcular si realmente conviene hacer esta operación o no. Si el rasgo beneficio pérdida, realmente es bueno o no y todo esto lo podemos hacer incluso antes de meternos a la piscina no antes de poner el dinero en riesgo Ramón dices todo lo que pasa conmigo con todos esos colores sí hombre hay que hay que acostumbrarse no hay que no es para tanto echarle la vista <risas> Al principio, al principio también, a ver tantos números, decía, pero ¿esto qué es? ¿Qué, qué, qué pasa aquí? Y, y me encendía, ¿no? Viendo números, correr arriba y abajo. También me pasó lo mismo con el DOOM. Veía números cambiando arriba y abajo. Y, eh, eh, ¿Has visto de ese modo? Es muy complicado. Yo muchas veces opero así, viendo el gráfico, como veis. No miro los, los números desde cerca. Me importa cómo está distribuido el volumen, dónde aparecen... Eh, esas, esas señales, no marcas del big trade, cómo el precio reacciona al volumen en zonas determinadas. Y me interesa. Aprovecho para responder a Luis. Eh, es un perfil de volumen semanal el que estábamos viendo. Vale, si os parece bien, nos gustaría responder un par de dudas que han llegado de, de los compañeros a través del bot del canal de Telegram. Eh, esas son las preguntas que nos han pasado incluso antes del webinar, ¿vale? Y pues nos gustaría, eh, nos gustaría comentarlas porque las vemos, bueno, nos las pasan a, muy a menudo y vemos que es interesante responder esas preguntas en, en público. Eh, Claudio, si te parece, yo leo la pregunta, tú la respondes. Eh, ¿Vale? La, la ineficiencia sobre la ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo interpretas tú la ineficiencia? Eh, es la pregunta de, de, Fran, de, de un compañero Francisco. ¿Cómo interpretas tú la ineficiencia? Esta se produce cuando hay muy poco volumen con respecto a lo normal o cero en Ask o BIT. ¿Cómo afecta esto a la operativa o análisis? Muchas gracias, Gonzalo. Eh, mira, eh, te comento. Yo sí que trabajo la ineficiencia. Bueno, las tengo en cuenta, las tengo en cuenta. Pero yo te diría una cosa. Eh, las ineficiencias normalmente no se producen por poco volumen, eh, sino más bien por un barrido, por una acción agresiva, en la cual entran muchas órdenes activas a mercado y, y de, de esa agresividad barre distintos niveles. Hace un barrido de niveles y se quedan niveles por negociar, que es cuando vemos reflejado en el gráfico eh, que se quedan ceros. Mira, 16, 40... Cero, como aquí, por ejemplo, Correcto. O la de 1645, también esa vela grande eh, que tienes ahí, también tiene un barrido donde han entrado distintas órdenes y eh, ha hecho, exacto, en el centro de la vela. Los extremos no, no, no se consideran. Eso ya es otra película, que es el, el tema de la, del cierre de la subasta. Pero eh, cuando se produce esa agresividad, el barrido, el suite que se llama, eh, normalmente en un mercado en equilibrio, no un mercado que esté lleno de pánico o de euforia, un mercado que tiene una dinámica de negociación normal. Entonces, eh, lo que sucede es que en ese nivel hay órdenes por negociar, todavía hay activos por, por negociar. En esta parte estamos viendo que lo que es el lado del ASK se ha quedado a cero. Eh, entonces, en un mercado con una dinámica normal, con una volatilidad, os puedo decir, por ejemplo, el ES eh, si no tiene una situación de pánico, como la que vivimos a final del año pasado, eh, tiende a regresar a esas zonas a terminar las negociaciones que habían. Y eh, si hay un pánico, ahí ya no hay ninguna estructura eh, que se cumpla o, o periodos de incertidumbre en los cuales vemos movimientos descoordinados, etc. Pero en un mercado con una dinámica normal, la tendencia va a ser regresar a esas zonas a finalizar las negociaciones que se han quedado. La otra pregunta. La otra pregunta es de. No sé si lo pronuncio bien. Bernat o, o Bernat. Um, Ber, es, es Bernat. Y Bernat, dice... Bernat. es que lo siento. Todavía me hago lío con los nombres españoles. Vale. Eh, te la resumo rápido porque hace un sí, poco de bueno, introducción. S, s, s, s, sí, vale, de acuerdo. Dice eh, un vídeo en el que explicas una manera de identificar un, una tendencia en base a los clústeres. Y, y si podías explicarla un poco, por favor, que en el vídeo no le queda del todo claro. Vale. También resumo la respuesta. Vale. Es bastante fácil analizar o identificar una tendencia si tenemos el dato de volumen clúster en el gráfico. Uh, el volumen bid, pregunta para todos, ¿eh? ¿el volumen bit qué significa? ¿Ventas o compras? Si veo el volumen bit, el order flow, ¿qué quiere decir? ¿Ventas, compras? Al principio ventas, ¿no? Vale. Entonces, nosotros, en, en, en, según la estrategia que, que usamos, identificamos las tendencias a través de volumen de la siguiente manera. Consideramos eh, que una tendencia es bajista si hay una sucesión de órdenes, perdón, de volúmenes clústeres bit que van bajando. Es decir, conforme vaya bajando el precio, el volumen bit también va a la baja. O eso sea, Quiere decir que la tendencia es bajista sana, ¿vale? Porque una tendencia puede encontrarse en, un, en, en tres fases. En fase de iniciación en fase de desarrollo y en fase de agotamiento. ¿vale? También hay que saber diferenciar en qué fase está la tendencia. Si esto lo acabamos de empezar ¿no? y hay gasolina todavía para hacer, a lo mejor, 150 o 200 o 300 puntos, y en este caso, obviamente, eh, debemos de unirnos ¿no? y fluir a favor de esa tendencia, o a lo mejor esa tendencia ya está en fase de agotamiento. Y, por tanto, todo lo contrario. No debemos de cambiar la táctica. Y empezar a buscar entradas en contra de tendencia. Cualquier estrategia ¿no? nos, nos va a dar dos tipos de señales, compra y venta. Y el arte es elegir cuál es el, la entrada correcta, ¿no? según el contexto, según la fase de la tendencia. Pero básicamente la definición de una tendencia es esa. Tendencia bajista, la tendencia en la que conforme vaya bajando uh, el precio, también esos clústeres con el volumen bit van también bajando si sí, se me ha podido explicar bien para daros un ejemplo ¿eh? para no, dar, no para no, da, no dar explicaciones uh, teóricas mira quizás no es el mejor ejemplo pero es el que veo claramente en la pantalla tendencia alcista volumen ask y el precio dando nuevos máximos ¿no? esto sería una tendencia alcista sana mira este clúster, este clúster, otra vez, clúster, sin importar el color de la vela, ¿eh? no me importa el color de la vela. yo lo, Para mí lo importante es el volumen que está entrando y cómo el precio reacciona a su entrada. volumen Aquí es donde el volumen falla por primera vez y es justamente como yo puedo adivinar el agotamiento de la tendencia. Pero bueno, no es el caso, no es el tema que... Eh, que vamos a tratar en el webinar. Si queréis, si queréis luego hacemos uno más, ¿vale? El, el año que viene, <ríe> sí. manteniendo la frecuencia, ¿no? <ríe> esperemos que antes, ¿no? Sí. Si mantenemos la frecuencia, pues el año que viene hablaremos. No, a ver, eh, es una broma, ¿eh? Que si queréis, pues eh, cuesta un poco organizar un webinar, pero si, si os va, si, si os gusta, pues de aquí podemos quedar también una vez más, no hay problema. Vale, eh, entonces, esto básicamente es el esquema que acabo de dibujar, ¿no? tal y como yo veo la dependencia a través del order flow, a través de este pequeño tramo de gráfico que, ten, que tenía en mi pantalla. Ah, símbolo de más, si os ha quedado claro el concepto, la idea, y símbolo de menos, si queréis que yo lo vuelva a explicar. Porque ya os digo, es, es, es, que, es, que, es que no sé cuántas veces he repitido esta palabra, pero es que es súper sencillo esto. El Delta, uh, Domingo, es que para, para explicarte cómo usamos el Delta habrá que hacer un webinar entero. Y empezar primero con la definición que es Delta eh, y después pues, pasar y explicar un par de ejemplos prácticos con las operaciones realizadas. Porque el delta es que es un tema también amplio. Vicente ha levantado la mano. Vicente quiere hablar. lo mejor. Claudio, abre el micro, Vicent. Por si quiere hablar. Vicente, ¿quieres hablar? ¿Tú quieres hablar, Vicent? Sin problema. P puedes hablar. Hola, <risa> perdona. ¿Me escuchas? Sí, sí, se te oye. Vale. ¿Todos? Eh, no, te decía que el tema del, del, del, del chat es que no está la opción para que todos lo demos para todos. Porque he intentado entrar y solo está Eric y Claudio, pero no está la, la opción todos. Hay gente que lo tiene y gente que no. Lo digo por eso. Ah, vale. De acuerdo. Nada más, no quiero decir nada más. Vale. Vicente. Dime. Eh, Tú... Ya que has terminado la, la formación de Armageddon ¿qué nos dices? Bueno, que es una chulada, que es, que es un salto, vamos, pero... cualitativo y cuantitativo en las dos cosas. Es, es, se, se lo explicáis muy bien, los vídeos están muy bien explicados. Eh, lleváis un, un seguimiento muy, muy profesional, y la verdad es que los que, estamos, los que hemos hecho el curso, todos estamos muy contentos. Vale. Y además tenemos o más tarde, es alguna operación con la que estamos todos juntos allí podemos comentar, que también está muy bien el seguimiento. Mira cómo nos ha salido, ¿eh? Qué, qué bien que has levantado la mano, joder. <risa> <risa> ¿Alguien más? Si alguien más que tiene alguna duda o pregunta, también podéis levantar la mano y, y ponemos el micro, ¿eh? Venga, va, una más. Por si queréis preguntar algo, levantad la mano... Nada, Vicente ha sido el más atrevido, ¿no? Vale. Sí, eh, yo te he trasladado una pregunta eh, de Monique, supongo que será de Mónica, y la pregunta es, eh, ¿la decisión de entrada en un trade la basas en una gráfica de minutos y por qué no de rango? No, simplemente, a ver, mmm, se puede usar te pueden usar gráficos de tics, gráficos de rangos, de minutos, de Heineken Ashi, da igual el, el, el tipo de gráfico al que estás acostumbrado a operar. Eh, yo simplemente llevo con mi estrategia uh, desde bueno desde hace siete años ya operándola y es una estrategia que está que usa el, el, el, las velas japonesas, o sea que la, las, las velas tempora, temporales yo aporto algo más, eh, porque yo he, he operado con rango y he operado con velas de marco temporal. Eh, a mí me gusta más las temporalidades pequeñas, de un minuto y tal. Eh, y lo que te puedo decir al respecto es que eh, la parte positiva en las velas de rango es que te quitan el ruido, pero al mismo tiempo la parte negativa es que eh, te quitan el ruido. Es decir, una acción agresiva eh, producida en un intervalo corto para mover el precio, para salirlo, sacarlo despedido de una zona de forma rápida y, y no mirar atrás. Eh, eso con una vela de rango, por ejemplo, pues me la tapa, me, me elimina ese ruido, esa información. Eh, tiene esa parte buena, el rango, y tiene esa parte negativa. Sí, yo diría que es. Básicamente, ¿no? La, la, la cuestión de, de, de tu. De, de, de elegir una, una estrategia y seguirla. No hacer el salto de una estrategia a la otra, sino encontrar la, la manera o la forma más adecuada de operar que se ajusta a tu personalidad, a tu psicología, a tu, a tu, al capital. Elegir las herramientas con las que sientes cómoda y, y con las que tienes mejores resultados, vamos. Eh, está llegando y bueno, llegan preguntas que darían paso para, para otro o otros webinars. Eh, la vamos a dejar pendiente y trabajaremos con ella. Porque Taylor nos pregunta cómo se debe de trazar el perfil de volumen. Si hay que considerar a, algunos parámetros. También una pregunta con, con extensión, ¿eh? para poder explicarla como toca. Sí, bueno, ya os digo que no hay ningún problema. Podemos quedar, uh, quedar, quedar para otro webinar. Eh, vamos a hacer lo siguiente ahora. Eh, voy a resumir rápido lo que hemos hablado en webinar y vamos a cortar la grabación ¿vale? para subir este vídeo en, en, en YouTube y luego uh, nos gustaría, pues si es posible, pues responder un par de dudas más y con eso terminamos. ¿De acuerdo? Entonces, uh, resumiendo... ¿Qué hemos visto en este webinar? Pues hemos aprendido cómo se forma el precio en los mercados financieros, ¿no? qué tipos de órdenes eh, hay, que hay órdenes pasivas hay órdenes eh, activas, cómo interactúan entre ellas, luego pues, un par de ejemplos prácticos y por supuesto responder vuestras dudas. Si tenéis eh, alguna duda o pregunta sobre este webinar, pues dejarla en los, en los comentarios debajo de este vídeo. Y no olvidaros de suscribir al canal.